la universidad de, ne de Bri nebrija reitera que santiago matías no es profesor honorífico señores ¿Y? pero es dueño de una emisora tras la, contro la controversia que surgió debido a los comentarios del equipo esto no es radio sobre bts y que han sido calificados de racistas y xenofobos, la universidad de nebrija se pronunció aclarando que Santiago Matías no es profesor honorífico de esta institución académica. Asimismo, aclararon que desde Nebrija Universidad estamos en contra de toda afirmación o comportamiento que implique cualquier forma de racismo, señores. Hay que tener cuenta con eso. Hay que tener... Mucha cuenta, los fans del K-pop, tanto de Corea como Latinoamérica, publicaron varios cortes del espacio radial, esto no es radio, e hicieron tendencia a los hashtags, esto no es radio xenofóbico, Stop Ansia Hater, y xenofobia Is Not Humor, por lo que arremetieron contra la universidad. Se recuerda que el pasado mes de abril, el influencer participó en una ponencia en dicha institución y se le otorgó un reconocimiento. Bueno, esos son los resultados, pero los como a él, excusa mi Villalona, como que... a él le encanta ese sonido, yo pienso que él lo está disfrutando. Eh, Santiago Matías, como a claro. él le gusta eso, ¿Y él ahora está mío está contento. Está contento, está, ¿Es eso es lo ve? Sí, porque eso es lo que le gusta a él. Que lo tengan ahí. Otra persona, no le gustaría, no, que bueno en, en otro país usted lo catalogue de esa manera. Bueno. Porque uh -huh. aunque no sea aquí, en otro país, un racismo, eh, eh, es algo complicado. Sí, demasiado. Eh, bueno, los fanáticos de Corea, aunque, como tú dices, él debe estar gozándoselo, pero esos, esos fanáticos de Corea nos relajan, eh. Porque eso que pasó fue por esos fanáticos, no solo de BTS, de Korean Pop en general. Uh -huh, uh -huh. Eh, que le emprendieron contra Santiago Matías, en Twitter eh, prácticamente han tumbado cuentas sí. porque se sumaron a la ola de, de, de relajar con BTS siguiendo a Santiago Matías. Y el, yo no sé por qué la de Santiago Matías no se la han tumbado. Eh. Y, eh, y hubo una discusión fuerte también en una sala de Twitter donde varios coreanos, eh, varias fanáticas del, del K-pop de Latinoamérica, no dominicanas, de Latinoamérica, uh -huh. Eh, discutieron con Santiago Matías Santiago Matías les respondió de mala de mala forma ¿Sí? eh. normal como él eh. de, la, de la forma de tirado claro. no es como tú dices son unos fandoms <risa> sí. muy grandes y en twitter la plataforma que esa gente se desfifarran todito ahí yo lo yo lo vi los vídeos que están en Instagram donde le están diciendo dice una de ellas porque yo no me meto con tus cosas y tú te metes con ellos. Porque ellos son así, lo otro. Y les lo foca, pues no lo mire, pues no haga esto, pues nada no lo otro. O sea, la riña y eso era tendencia número uno. Así es. Era eso. Pero para los gustos, los colores, hay gente que le gusta eh, este tipo de, de, de, de, de, de, de grupo. Pero tú sabes que nosotros los dominicanos eh, solemos hacer, eso. ¿cómo es que se dice? comentario o sea, a veces no entendemos la forma, la cultura y ese tipo de cosas y nos encontramos todo raro. Por ejemplo, ese grupo, yo como dominicano, yo me encuentro a esa gente un poquito raro, porque tú sabes la la. Forma yo no lo de califico ella. de ninguna manera, porque si me gusta lo escucho y sí. si ah, no me gusta lo Ajá, ah, pero tú sabes que ellos son, tienen una, una apariencia física diferente, sí, son más son, son, no, son personas de de. de otro país. Se dan Eso su gracia entonces nosotros los dominicanos tendemos a catalogar ese tipo de personas. Ya tú sabes cómo. Pero Ahora, lo ajá. que yo digo es, lo que yo digo es que si a usted no le gusta una cosa, a usted no, no le agrada algo, usted deje de emitir comentarios. Yo ni, ni sabía que existía esa gente. Ni yo. Y mira que yo, ¿Sí? eh, cuando era más pequeño, más joven, eh, me gustaban los Bustry boy en sí, uh -huh. y todas esas, que, que ellos decían que eran, y que, ah, no, que eran homosexuales, uh -huh. eh, pero uno... Disfrutaba eso en los cumpleaños, vuelta y, sí. y la bailadera. Yo no escuchaba eso. Oye, al otro. Entonces, yo, no, no, men, porque usted habló a los 11 años. Yo era especial. que encaminó Pues bien, pero, no, es que eso no. Ese es problema, usted busca ese... Y, y sí, más sí. personas que son tan en alto nivel, usted debe de correr. Y que tiene sus fanáticos. Su esos comentario. De, ¿De quién tú eres fanático? Futrado, un ejemplo. Te voy a, para don tú. Omar. Que te hablen más de Don Omar. Don Omar. Don no, don porque Omar de Don Omar esto. yo lo estudié. Que me hablen más de Don Omar y yo le saco todos los éxitos, todo lo por cual yo lo sigo. ¿Tú entiendes? Exacto. Entonces, Pero una gente te también. lleva a la contraria, tú... No, no, porque hay personas que vienen a discutirte, familia. Un ejemplo, de, que vienen a te discutir Movimiento 5 o 6. No, que no, es que... No puede decir que no sirva porque tú lo conoces más que nadie. Sí. Exactamente. Y Don Omar tuvo su momento. ¿Qué pasa? Que hizo un mal contrato con una diquera, una, una, ¿cómo se dice? Que promueve su música y tuvo que atarse a un contrato el cual lo apagó. Exacto. Y, ya? y mira, a nosotros no nos gusta, ¿verdad? Que nos comparen, que nos confundan con mexicanos y que nos confundan con haitianos. Si ellos lo dicen allá, de que estos dominicanos parecen...